Y simplemente un matiz, señoras rimadas, eh, el Tirol es uno de los nueve estados federados que integran la República de Austria. Eh, es, el tercero, eh, es el tercer estado austriaco en extensión y el quinto en población. El Tirol no está en Alemania, está en Austria. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ¿cuántos asesores tenía usted en presidencia? No en el ministerio, que sería incontable, como las estrellas en el firmamento. No, no. Asesores en presidencia eran 800, ¿no? Esos son los que les preparan a ustedes la, a ustedes la réplica por escrito que sale aquí a, a leer, ¿no? Lo digo porque, respecto a lo que ha dicho usted en mi comentario, mire, le voy a leer textualmente lo que yo le he dicho en mi intervención respecto al traje tiroles que además, es que me imagino a usted haciendo esto, vamos. Le pido que cuando usted asuma la presidencia europea, por favor, absténgase de llevarse a afiliados del PSOE y disfrazar, disfrazarles de tiroleses para hacer un acto en Alemania. Y la respuesta que le han preparado los 800 asesores es leer la Wikipedia. Ha leído usted textualmente la Wikipedia. Tirol es uno de los nueve Estados federados que integra la República de Austria, es el tercer Estado austriaco en extensión. Mire, le informo, no a usted, sino a sus 800 asesores, que el traje tirolés es el traje tradicional también de Baviera. Pídale, por favor, a usted, a alguno de sus 800 asesores, que mire en Wikipedia a ver en qué país está Baviera. Y, por cierto, conociéndolo usted, si usted es capaz de disfrazarse de, tiroler, de tirolés e irse a Brasil o a Noruega. Pero si usted no tiene límites. Y mire, lo grave no es que usted no se sepa los trajes tradicionales de Europa. Lo grave es que paguemos los españoles de nuestro bolsillo 800 asesores para presidencia para que usted luego haga aquí el ridículo. Bienvenidos a Distrito Televisión, amigos. Una noche más de domingo. Y ustedes ya han visto la cuál es la realidad de la política española. Un Pedro Sánchez con 800 asesores que le copian réplicas directamente de Wikipedia. Y es que lo que queda claro después de la moción de censura de Tamames... ...que a Sánchez le da todo lo mismo. Y si tiene que leer lo que tenga que leer con tal de hacer tiempo y seguir de paso, lo va a hacer. Por eso lo que tendría que hacer en el Congreso de Diputados es prohibir a los diputados leer. Porque se supone que cuando un diputado o un presidente del gobierno llega a donde ha llegado, ya tiene una formación y tiene una cualificación para poder responder de cabeza. Pero aquí en España no tenemos políticos ni cualificados ni preparados y algunos hacen tesis de manos de otros. Y esa es la realidad. ¿Se acuerdan cuando Sánchez... Hablaba abiertamente que tenía que dimitir Rajoy. Ponía como ejemplo un ministro de Alemania que había copiado una frase en su tesis. Hay que tener cara, ¿no? Pero además en esta semana hemos visto cosas horribles del gobierno de la nación. Un gobierno de la nación que pone a los ocupas como seres privilegiados dentro de la legislación vigente española. Que pone a los ocupas en una situación única. ¿Qué quiere decir esto? Que para desocuparlos se van a eternizar los propietarios en los juzgados. Por cierto, unos juzgados colapsados por Job y Sánchez, que en breve se van a poner en huelga. ¿Y ahora quién será el listo que alquila una vivienda, señor Sánchez? Pero bueno... No hay que preocuparse porque tenemos casi un millón de viviendas fantasmas que va a hacer Pedro Sánchez. Y todos ustedes vivirán en viviendas fantasmas y el problema de la vivienda estará solucionado. Porque esta es la España del manteco de Sánchez. Y vamos a empezar el programa de hoy presentando a nuestros queridos invitados con nosotros, nuestro querido Fernando Martínez Dalmán. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Usted, que es uno de esos grandes propietarios, porque tiene más de cinco viviendas, o sea, según la legislación de Sánchez, usted es un multimillonario y como tal, pues tiene que estar discriminado ante la ley, por ejemplo, ante ocupas o antiquilinos. ¿Qué opina de esto? Bueno, lo primero es enfadarme porque yo te, he tenido cupas, he tenido inquiocupas eh, y, y evidentemente ahora me toca una ley intervencionista, una ley que es propia temporalmente el dominio de la vivienda, una ley que en el momento que controla los precios se ponen menos ofertas, eh, hay, hay menos oferta de, de, de, en, en el mercado y entonces sube el precio. O sea, esto lo hemos visto en Berlín, lo hemos visto en Barcelona y lo hemos visto, lo estamos viendo en todas las capitales que se están, eh, en Los Ángeles, que se está, que se está promoviendo esto. ¿no? Luego eh, con independencia bueno, se pues está expropiando temporalmente el dominio, la libertad que tenemos los propietarios porque dos pisos en la misma zona incluso en la misma finca pueden, eh, con los mismos metros eh, pueden valer diferente ¿no? y yo puedo acordar el precio libremente con el inquilino eh, el que yo quiera también y favorecerle o favorecerme a mí eh, la, eh, aparte que lo que estamos con lo que de, de, contra lo que de verdad estamos yendo es contra la propiedad privada, la propiedad privada que no es otra cosa que la vinculación del hombre sobre las cosas que es algo sagrado que lo recoge la Constitución, que la propiedad privada el, el, eh, tiene que ser defendida por parte del Estado y que por encima de esta propiedad privada que tiene que, tiene que defender el Estado lo tiene que defender frente a intereses extranjeros y frente a, a intereses internacionales. Están obligados y se está vulnerando este artículo directamente de la Constitución también con, con, con independencia que se vulnera también el principio de, de los propietarios a tener, eh, a tener su propiedad privada que se la han trabajado y que han estado han estado pagando sobre ello y que en muchos de los casos, además, y hay que decirlo, complementan lo que representa un sueldo pequeño o una jubilación pequeña. Señor Tamboleo, también está hoy con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo se le presenta a usted esta nueva ley, esa ley que va directamente a blindar a los ocupas y que, como se te metan en tu casa, pues entre la huelga de los jueces, de los fiscales, de los funcionarios de justicia, de los abogados del turno de oficio eh, y el colapso que hay en, digamos, en la justicia en general, pues puede estar ahí viviendo media vida, a costa de, de su espalda. ¿no? Sí, y que además con los índices de criminalidad subiendo, pues eh, lo que nos estamos encontrando es que eh, en España eh, sigue creciendo eh, nuestra inseguridad, nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Entonces, eh, al final están haciendo unas políticas y esto ya está aprobado por mayoría absoluta, por los pelos, por eso es tan importante además que haya unas alternativas y creo que es muy muy importante especialmente que mencionemos quienes ha, han aprobado esto porque ahora tenemos elecciones y la gente lo tiene que saber. ¿no? Han, han votado a favor, por ejemplo, el Partido Regionalista de Cantabria. Ha votado el señor regionalista de Teruel pues eh, estas son las personas, o sea, por el voto del de, eh, señor Remilla, el de las anchoas, eh, que tanta simpatía le están dando y tanta coba le están dando continuamente a los medios de comunicación, y por el señor del alpiste turolense, sin ellos esta ley ahora mismo no estaría vigente. Sin ellos eh, ahora mismo esta ley no estaría vigente. Pues por toda esa amalgama eh, eh, de gente, eh, por no decir otra cosa... Tenemos eh, ahora mismo una ley que entra en vigor, que luego veremos, en fin, todas las sentencias que tenga que haber, por donde se aclaren, porque vamos a ver de estas leyes chapuzas que están haciendo con esta chapuza tan grande, continua, vamos a ver al final qué sale de todo esto y cómo se aplica de verdad, porque a los jueces y efectivamente a los fiscales y, y a los demás miembros de la Judicatura se están poniendo también la vida muy difícil. Pues vamos a ver qué sucede y vamos a ver al final cuánto de difícil han hecho la vida a los españoles. Pues amigos, aquí están los dos invitados Y vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver, nos pueden ver en la TDT De Madrid, de Aragón, de Galicia De las Islas Canarias De Sevilla, de la Comunidad Valenciana A todos ellos un fuerte abrazo También nos pueden seguir en las redes sociales En Facebook, Twitter eh, También en Telegram Está aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de Youtube Y a nuestra querida Mari Carmen Y como siempre, no tienen excusa para no vernos Nos pueden seguir a través De de los teléfonos móviles, bajándose la aplicación de Distrito TV, se van a la tienda se la bajan, los eh, televisores inteligentes hacen lo mismo se van al Counter Store y se baja la aplicación y si el televisor no es inteligente se compran un Fight TV Stick que sea compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, pues nos pueden ver a través de Roku y desde aquí también pues, saludamos a todos los amigos que nos siguen ya por TikTok, que nada más debutar, hemos tenido vídeos millonarios de más de dos millones y medio de visitas, un solo vídeo amigos atención a esto. Vamos a continuar y vamos a continuar con las noticias que nos ponen un poco alertados, más todavía, ante el desastre de Sánchez. Dice la siguiente noticia que los impagos de Sánchez a las renovables ya nos cuesta 250 millones de gastos judiciales y financieros. El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido saltarse a la torera la ley legalidad internacional e incumplir los laudos internacionales que obligan a indemnizar con 1.161 millones de euros a los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas concedidas a las energías renovables. Aunque esta decisión se tomó hace una década y no es imputable a su gobierno, el presidente no quiere cumplir con la resolución del CIADI, tribunal competente en esta materia que depende del Banco Mundial. Este planteamiento ha convertido a España, atención, en el segundo país que menos respeta este tipo de laudos solo por detrás de Venezuela. Como era fácil imaginar esta circunstancia no nos sale gratis ni mucho menos. Amigos la morosidad de Sánchez es legendaria pero es que ahora ya nos están embargando pues detenidos inmuebles a nivel internacional. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Juan Solaeche. Buenas noches don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel, gracias por invitarme. Don Juan, eh, le voy lógicamente quiero que me comente primero esta noticia, por qué eh, debemos mil, casi 1.200 millones de euros a determinadas entidades eh, financieras y quién fue el que generó esta deuda y por qué. Y luego más tarde iremos a la noticia que es el auténtico escándalo, que es la entrada de Zapatero en todo esto contubernio. Explíquenos primero cómo se eh, ocasionó esta gran deuda. Bueno, en, eh, esta deuda viene precisamente la original el presidente Zapatero. El presidente Zapatero en el año 2007 eh, bueno, quiere potenciar las energías renovables y entonces eh, hace una convocatoria de, de una deuda. Para, para desarrollar este sector. Bien, aquí, bueno, pues acude todo el mundo, se le ofrecía un diferencial más que interesante de cara a la inversión, donde tú hacías tu, tu business plan y entre lo que te costaba la financiación más la inversión y, bueno, pues te da un margen más que aceptable. Esto es una llamada nacional e internacional a todos los posibles inversores eh, que participaron. Eh, bueno, se recaudaron 60.000 millones de, de euros. Aquí hay dos paquetes de inversores, lo digo para, para irnos situando. Paquetes de inversores que fueron 66.000 inversores españoles y unos grandes inversores internacionales. Bien, ¿qué sucede? Esto era insostenible, puesto que los, lo, lo, la prima que pagaba el, el reino de España era, bueno, era, era espectacular. Y entonces, eh, cuando llega el gobierno de Mariano Rajoy, eh, dice, eh, bueno, pues oye, esto hay que poner un poco de orden... No vamos a hacer una quita, sino que vamos a hacer un, un, un beneficio razonable. ¿no? Encargan unos informes que nunca fueron descubiertos, se despidió, nunca salieron a la luz, entre ellos Boston Consulting Group. Y bueno, pues, pues eh, lo que cierto y verdad es que al final aquella, aquella renegociación. Eh, bueno, pues hizo una quita del 50%. Esto llevó a la mayoría de los pequeños inversores a la ruina, que fue, cuyas instalaciones fueron compradas por fondos tiburón y, y, bueno, pues asciende a una cifra de alrededor de 9.000 millones de euros. Bien, ¿qué sucede? Sucede, como bien has señalado tú, que es el, el, el, el CIADI del de ese, el arbitraje del Banco Mundial. Al CIADI solamente pueden acudir los fondos extranjeros, es decir, fondos cuyos países no están en la Unión Europea. Porque la Unión Europea protegió a, al gobierno de Sánchez eh, sacando eh, una directriz, una directiva donde decía que todos los países de la Unión Europea se tienen que acoger al Tribunal Europeo ¿no? de Justicia. Entonces, solamente los fondos extranjeros que no pertenecen a la Unión Europea, como es el de Australia, como es el de Estados Unidos, etc., son los únicos que están acudiendo al CIADI y están ganándonos absolutamente todo. Fíjate. Claro, la, la irretroactividad de la ley va y se aplica no en el 2012-2013 cuando el gobierno de Mariano Rajoy eh, bueno, recorta estos temas, no es que se recorta desde el principio, hace inicio. Entonces claro, esto es ilegal 100%. ¿Qué está sucediendo? Que en el tema del C.I.A.D. y en la corte de arbitraje estamos perdiendo todos treinta y tantos eh, laudos eh, y bueno pues España lo que está haciendo es bueno intentando eh, que los que nos acojan al Tribunal Europeo de Justicia, bueno, pues esos eh, no, no los atiende directamente. Y con los eh, fondos eh, ajenos a la Unión Europea lo que está haciendo es esperar. Este costo, pues ya vamos por 250 millones solamente de, de, de despachos, de intereses y tal. No se sabe la cifra, incluso yo hoy eh, he revisado las actas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y dice que los tenedores de esta deuda pone confidencial o sea, esto es, una, esto es un escándalo son es auténticos pero para, para escándalos, porque esto va a más y quiero leer la siguiente noticia dice que el, el Deutsche Bank ficha Zapatero como asesor para negociar con Moncloa el control de Celsa, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero es la nueva baza de los fondos de acreedores liderados por el Deutsche Bank para hacerse con el control de la empresa catalana Celsa. Pasará... A asesorar a la compañía de servicios financieros, un gesto nada casual al tener que negociar con la Moncloa para que autorice la operación que puede cortar con su poder de veto gracias a la ley Antiopas, tal y como adelanta el confidencial. Fuentes consultadas por el citado medio afirman que el banco y otras seis entidades implicadas en la operación han accedido a la cartera de clientes del que fuera presidente del gobierno entre 2004 y 2011 a través de la consultora externa CREAP. En los últimos años ha fichado a varios altos cargos políticos. Eh, Zapatero se pondrá al servicio de Celsa. ¿Cómo va a afectar que Zapatero se ponga al servicio de Celsa? Y el fichaje del banco eh, alemán del señor Zapatero. ¿Esto qué va a suponer para los españoles? Y además o sea, que el jefe de Sánchez sea el que contratan... Yo creo que es algo que va contra la ética, la moral, el sentido común y, las, y, las, y, los buenos, eh, eh, y los buenos detalles, en el sentido de que puede ser hasta ilegal que un tipo con la influencia que tiene sobre Sánchez sea el que fiche Ducevan para abrir el melón, ¿no? Claro, el presidente Sánchez lo que hizo fue sacar una ley donde eh, él prorrogaba hasta el 2024 el que tenía que tener autorización por parte del Gobierno la entrada de capital extranjero en empresas cotizadas en España. Bien, vamos un poco a hablar qué es Celsa. Celsa es una empresa… Catalana con el apoyo 100% de la llenita de Cataluña, donde nos tienen hipotecados al gobierno central, porque ya sabemos cómo son los catalanes. Hay una operación donde la SEPI por primera vez apoya a Celsa en un préstamo de 500, más de 500 millones de euros y en cambio una empresa como era Bengoa la deja caer, que fue la que dio la mayor bancarrota histórica en, en Bolsa de España. Bien, eh, ¿qué sucede? Bueno, ni corto ni precio son los acreedores internacionales, entre ellos el Deutsche Bank, bueno, pues han contratado a este despacho, el CRAC, para, para que tengan a, a Zapatero. Bueno, vamos a ver cómo Zapatero, que ha sido como muy bien señalas, Uh, presidente del gobierno español que ha intervenido directa o indirectamente en estas operaciones uh, de, de lo que es la SAPI, lo que es todo el sector público, lo que son todas las negociaciones con las comunidades autónomas de apoyo, retirada, negociación y tal. Como ahora le contrata a Deutschmann de lobby para que él consiga doblar el brazo a Sánchez para que eh, el gobierno español eh, retire el impedimento de esa normativa de que pueda entrar capital extranjero y que además se abone todas esas ayudas brutales que nunca, nunca se habían otorgado, ni siquiera vengo a que sea una histórica del parque español que nunca se ha otorgado. Es un escándalo mayúsculo, pero ojo, que, es que también en el despacho también está Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia con Mariano Rajoy. Eh, y también está el anterior secretario de Estado de Hacienda, que fue el que estuvo en las ayudas, con Montoro. Es decir, esto es un tuto revolutum que también está eh, Bono, José Bono, también está en, en ese despacho y tal. En fin, es un lobby, no se declara como, lobby como tal. Yo creo que tenía que estar obligados a declararse eh, lobby como tal y así poderse acoger... ...a eh, todas las limitaciones que el mundo de lobbies legales eh, tiene en, a la hora de actuar. ¿no? Don Juan Solaeche, muchísimas gracias por haber estado hoy en Distrito Televisión. Un, un fuerte un, placer, un fuerte abrazo. Lo... Eh, señor Dalmao, ¿qué opina de lo que acaba de comentar el señor Solaeche? Y sobre todo que el señor Zapatero haya sido contratado eh, para retorcer el brazo de Sánchez. Bueno, voy a ir por partes. Primero es un insulto a la inteligencia contratar a una persona como, como zapatero para algo. Ya no digo, en fin... Eh. Lo segundo, como muy bien dice Juan Solaeche, y él es profundo conocedor de todo esto, ¿esto es un lobby? No, esto es el establishment que, que funciona... El Estado Profundo. Eh, sí, bueno, el establishment, eh, el sí. Estado Profundo, llamémosle el, el, eh, lo, que, lo que controla al resto de la política y lo que controla al resto de los mortales españoles que trabajamos todos los días. ¿no? Esto es el establishment, igual que existe en Estados Unidos, el establishment, el lobby demócrata de, de Washington y aquí tenemos el, el establishment, el lobby demócrata, o perdón, el lobby, el lobby socialista eh, o social comunista que interviene en todas estas negociaciones. Estas negociaciones que, por otro lado, son fallidas. Porque es que estamos viendo un coste de 250 millones, que sepamos, en este momento, que sepamos, lo suficiente como para que ya hubieran dimitido todos los que hubieran intervenido en todas este tipo de operaciones. Porque ese coste de 250 millones se repercute directamente a cada españolito que está andando por la calle. Porque va directamente a los presupuestos generales del Estado. Y, y, y en este momento en que nos hemos gastado esos 250 millones, que sepamos, en abogados, en, en intereses de deuda, en multas de la misma deuda, en embargos que ya hemos sufrido los españoles, o sea, que hemos montado un establishment económico para eh, unas directrices que tenemos de la Comunidad Económica Europea en las cuales estamos, en las estamos perdiendo todas... A raíz de, eh, de la Corte de Arbitraje de Europa, como muy bien dice don Juan Solaeche, hemos perdido 33, una detrás de otra. ¿Cómo hemos podido perder 33 una detrás de otra si cuando hemos perdido la segunda no teníamos que haber llegado a la tercera? ¿Pero es que nos hemos vuelto locos o qué? Y esto nos trae un coste que, repito, sepamos 250 millones más las multas, más el, el, el, el coste de los abogados, más los embargos que estamos sufriendo, más los intereses de deuda. O sea, esto es que no, no, solamente tiene un nombre, que es el latrocinio directo de toda esta gente que ya no está en política, repito, que ya no está en política, pero que seguimos siendo nosotros el sujeto pasivo de toda esta historia porque nos están robando directamente, porque ellos se están llenando el bolsillo, como establishment, como lobby, se están llenando el bolsillo con nuestra deuda que están generando ellos mismos. Señor Tamboleo, ¿es un auténtico latrocinio, como dice el señor Dalmau? Eh, ¿Es el estado profundo, el establishment, el, el que se lo lleva todo, el que se come todas las manzanas del, del, del árbol? Sí, pero si aquí al final esto son puertas giratorias, o sea que puertas giratorias y lo que tenemos es que eh, pues, efectivamente eh, deberíamos de ampliar Muchísimo eh, los conflictos de intereses, o sea, es que no puede ser eh, que nuestros presidentes del gobierno, además de todas eh, la enorme cantidad eh, de señores ministros que tenemos, pues que luego al final a gente que se han visto beneficiados por sus propias decisiones políticas, pues que eh, eh, reciban toda esta serie de contraprestaciones y de dinero y demás. Yo es que además de eh, lo de Zapatero, pues yo y no lo quiero obviar. Si es que esto es, esto es una cosa, pero todo lo que ha hecho con Venezuela es una porque de las cosas. Haga usted un resumen de lo que es Zapatero. O sea, Zapatero es eh, que hay, es el, digamos, el embajador de la narcotradura de Venezuela, eh. que es el líder de, de esa organización criminal que es el, el, el Grupo de Puebla. Eh, porque ya, digamos... El eje de la, del, del crimen organizado está en Venezuela. Él es el embajador de, de Venezuela, es el que ha dado la cara con Venezuela, el que ha querido blanquear a Venezuela. No digo que sea el líder directo, pero sí la cara visible de ese grupo de Puebla que más bien eh, pretende destruir todo Hispanoamérica. Y además eh, tiene un contacto muy directo con Sánchez que le puede doblegar el brazo, sí o no. Ya lo vimos en el caso del Sáhara, ¿no? Sí, bueno, el Sahara, y, pero especialmente, no solo que sea el embajador de Venezuela, es que es el blanqueante, ¿no? O sea, Venezuela tendría que ser un país eh, diplomáticamente aislado, diplomáticamente aislado, y ahora mismo Venezuela está blanqueado por Zapatero y por Biden. O sea, que, que eso, eh, que no se le olvide a la gente y mostrar también nuestra solidaridad, eh, solidaridad con eso. Entonces tenemos una serie de políticos en España, en el que destaca especialmente Zapatero, que se han llenado los bolsillos, de una forma absolutamente sucia, porque es sucia. Aquí nos dirán que no ha hecho nada ilegal, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo, pero si, si esto no se trata igual que el igual rey que Juan Carlos y la que están montando, ilegal no han hecho nada, pero estamos hablando de lo, que, de lo que es sucio y de lo que contraviene a los intereses de la nación española. O sea, que, que eso eso está así de claro. Venezuela está tan destruido que tiene el 400% de inflación. O sea, el 400% de inflación eh, es una cosa absolutamente eh, increíble y eso está eh, pues patrocinado por una serie eh, de intereses eh, de, de unos pocos que se han llenado las manos a base de destruir al pueblo y, y ya está. Y ahí está Zapatero que está cobrando continuamente continuamente de esto. Entonces, eh, ya veremos a ver, y esa es la gran pregunta que tengo yo hoy, ¿dónde va a acabar Pedro Sánchez? Porque va a ser uno de ellos, o sea, es que ¿dónde va a acabar Pedro Sánchez? Eh, a lo mejor va a acabar, que eso es lo que no termina de contestar, pues eh, de embajador de, del reino marroquí, porque, porque, porque está, está bastante claro, ¿no? Entonces, eh, eh, si hubiese una agenda regeneradora... A lo mejor termina junto a los tres gozadores... Que están con claro, claro. Mohamed VI ahí en palacio. Exactamente, exactamente. A lo mejor se convierte también a, al Islam, ¿no? O sea, es que no, no lo sabemos, pero desde luego eh, lo podemos casi intuir, ¿no? Esto es una trayectoria, hombre, Alemania no se irá porque Alemania o al Tirol en, en Austria no ahí eh, no le van a pagar nada, aunque él también lo, a lo mejor lo preferiría, pero en otros sitios, desde luego, por las decisiones que está tomando, eh, le van a dar el agradecimiento y el agradecimiento pues significa estas cosas. Entonces el señor... Eh, el señor de Rodríguez Zapatero, eh, que es uno de los presidentes más oscuros y por eso yo siempre llamo la atención, de ahora que nos dicen no es que el sanchismo, no es el sanchismo, señoras y señores, lo estamos viendo aquí, es el Partido Socialista Obrero Español, que es eh, una máquina que se funda en el régimen del 78, es la principal herramienta del régimen del 78 y aquí de lo que estamos hablando es de que el régimen del 78 está eh, muy tocado, como en otra serie de cosas, porque tenemos una, eh, un sistema ese, ...selección política, que es además un sistema de selección negativa... ...seleccionan se a los peores y luego esos peores... ...toman unas decisiones con las que continuamente se enriquecen... ...mientras que el propio interés general... ...y el interés del pueblo español y de la nación española... ...queda depauperado. Y, y pues bueno, pues nos fastidia nuestro futuro... ...el de las siguientes generaciones... Y, ...y nos deja muy mal, muy mal. Pues vamos a seguir amigos, vamos a seguir... ...y vamos a cambiar de tema... Y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 porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Vamos a continuar, porque mire lo que dice la siguiente noticia. La Guardia Civil investiga la conexión con la trama Tito Berni de contratos adicionales con la Fundación de Sánchez. La justicia ha encontrado indicios delictivos en cuatro contratos firmados por la trama del Tito Berni con la Fundación Internacional Iberoamericana, más conocida como la Fundación de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que la justicia judicial ha aportado muchas más documentación sobre otros contratos que afectan a uniformes, equipos de telecomunicaciones, de informática, protecciones balísticas, etcétera, que se sacaron a concurso dentro de los mismos lotes en los que ha aparecido el rastro de la presunta corrupción dentro de los pagos de la fundación. Y es que dentro de los equipos de la Guardia Civil crecen las voces que piden que se analice el resto de partidas que podría haber quedado bajo el radio de acción de la trama. Los cuatro concursos que ya se han analizado son los de compra de drones con una de la empresa de la trama y y son el JYS del 2020-006 eh, por valor de 30.000 euros, el JIS 2020-0018 por valor de 43.000 euros y el SPD del 2021-006 eh, con valor de 14.000 euros. Pese a esto la Policía Judicial ha entregado documentación sobre muchos otros contratos, por ejemplo, de otro expediente de enero de 2020, en el que se licitaba la adquisición de suministros de equipamiento para proyectos GAR, SIS, Aret, Mauritania, con un valor estimado de casi un millón de, de euros. Allí se anunciaba que el proceso como entidad adjudicataria sería la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamericana Políticas Públicas, señalaba la Policía Judicial. El contrato quedaba dividido ...en 15 lotes... ...que, ¿saben ustedes quién se quedó con ese contrato?... ...pues efectivamente, los miembros de la trama de Tito Berni... ...porque aquí lo que ya queda claro, amigos... ...y ya lo hemos hablado... ...es que era la misma fundación de Pedro Sánchez... ...la que le ponía en la boca los contratos... ...a los empresarios de la trama, ¿de quién? ...de Tito Berni... Entonces, ¿esto es que unos señores de Canarias, un cabrero que monta una trama a nivel de toda España... ...que empieza a manejar eh, 240 millones en contratos que un guardia civil se vuelve loco? No, no, no, no. no. Vamos paso por paso. El señor Berni era un fiel seguidor de la causa de Sánchez. El señor que presidía esa fundación, el general de la Guardia Civil... Pues ¿quién lo puso ahí? El señor Marlasca, que por cierto quería recompensarle por sus trabajos bien hechos. Y luego, el resto de diputados, ¿de dónde salen? Ojo, del Partido Socialista. ...del Partido Socialista, no solo del Partido Socialista canario ...sino también del Partido Socialista de otras regiones de España... ...como Galicia, como el Levante, como Andalucía, como Aragón, etc etcétera... Etc. ...y de hecho, ¿en quién estaba en esas fiestas que se lo pasaba muy bien según el mediador? Pues Pachi López, o más conocido como Pachi Nadie. Entonces esto no es el cabrero que, que... no, no, no... ...esto es una trama que todo indica... Hay muchos indicios que puede estar conexionada o a una trama muchísimo mayor de auténtica financiación ilegal. Pero todo está por demostrar, señor Dalmau. Bueno, aquí lo que estamos viendo es evidentemente la financiación ilegal de los partidos políticos y la financiación ilegal del Partido Socialista y posiblemente la financiación ilegal de otras cosas muchas, de otras muchas cosas, perdón. Pero también aquí lo que estamos viendo es cómo se, se, se está saltando la ley y se está saltando la ley en, en, en la ley 9 de 2017, que no es otra que la ley de contratación del sector público, porque la ley de contratación del sector público obliga precisamente a todo, incluido el gobierno, incluido los ministerios, incluido absolutamente todo el aparato. Del, del Estado y en, y en esa ley de, de contratación del sector público dice que debe eh, debe uno de los puntos principales es que todos los concursos deben tener la debida transparencia deben de, de tener la, la debida equidad y deben de tener la debida publicidad con lo cual estamos hablando de transparencia total en la concesión de, de cualquier tipo de contrato y qué es lo que nos estamos encontrando paralelo a todo esto pues el hecho de la comisión eh, la comisión de varios delitos uno de ellos podría ser falsedad documental y otro podría el, el archiconocido artículo eh, del Código Penal, el artículo 404, que es el de la prevaricación. Y todo esto haría dimitir directamente a, la, a las personas que directamente han tenido que ver con esta ley de contratación del sector público que se la han saltado. Y, y posiblemente eh, eh, la, las directivas que obligaran a estas personas que se saltaran a la ley de contratación pública. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tendría que dimitir el general de la Guardia Civil, que es, sería el que, el que está metido dentro, o sería en este momento encausado en este momento por eh, estos posibles delitos. Y además tendría que dimitir también el propio ministro del Interior, que es a donde todas las pesquitas están llegando. Y ese es el verdadero problema que al final tendremos que encausar seguramente no a la trama intermedia, sino en su grado superior, a la parte eh, que está arriba, si no es por dirigir, si va, si va a ser por encubrir. Y esto es un problema muy gordo. Señor Tapoleo. Me hace mucha gracia, no lo puedo olvidar, que sale en absolutamente todas las imágenes de archivo el Tito Berni con eh, el pin de la Agenda 2030. O sea, eh, luego nos preguntan, eh, ministros del PP o del PSOE, que qué tenemos en contra de la agenda de esta eh, 20 y trinca. Pues que es una gran farsa. O sea, ahí lo vemos, eh, que todos estos que están eh, con el PIN, pues eh, se dedican a, a decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Esa es la estrategia comunicativa de la Agenda 2030, que es la estrategia comunicativa eh, Caballo de Troya, decirte una cosa y meterte exactamente otra, eh, para destruirte y para derribarte. Esa es la Agenda 2030, esa es la agenda del Tito Berni, esa es la agenda del Partido, del partido Socialista, en el que ojalá eh, eh, se escarbe debidamente en toda la ponzoña que hay ahí detrás, que es una enorme, enorme, enorme cantidad de cargos del Partido Socialista Obrero Español a los que les da igual exactamente... Todo ...y que eh, se han estado eh, riendo de nosotros en nuestra cara de manera continuada. Me, un señor que estaba de fiestas con sobrinas eh, alegrándose la vida... ...mientras que a nosotros nos encerraban inconstitucionalmente en casa... ...y que han usado eh, fondos para eh, pagarse esas fiestas. Entonces eh, es una, tendríamos que tener un enfado que no, cabe, eh, que no se puede dibujar ni siquiera con, eh, con palabras lo que supone... yo, yo Tamboleos, Perdona que te interrumpa... ...porque en todo esto... Eh, ...estamos hablando de una fundación... ...iberoamericana, o sea... Ah. ...todos sus proyectos tendrían que ir a Iberoamérica, ...pero curiosamente se van a países de Sahel... ...y curiosamente también hay una señora... ...que dirige el Africa Center... Sí. ...¿vale? ...a ver si vamos uniendo así piezas y a ver qué opinan ustedes... Y, ...y esto es muy curioso... ...porque aquí sale dinero... ...de los fondos públicos de todos los españoles... Y no se sabe exactamente para qué, porque en esos países eh, bueno, se adjudica el contrato y ahí se queda el dinero. A lo mejor si hay que comprar 50 drones, compra uno y, y se cae el resto para, para ellos. Entonces, si vamos uniendo señor Marlasca, señor Sánchez, la señora del Africa Center... Los dineros, el, el general de la Guardia Civil puesto por Alaska, los dineros que tendrían que ir para la fundación, para Iberoamérica, no para África. Ahí no puede que haya un contubernio que salpique todavía más. A Moncloa, porque es que era Moncloa la que directamente le daba contratos también a los miembros de la tramatito Berni. Y es que era también el Ministerio de Interior los que daba contratos a la, tra la tramatito Berni. Sí, un contubernio y nos llamarán conspiracionistas, pero es que es una forma, esa que está así muy bien explicada, eh, de proceder continuada. Me, me, ¿Y cómo hacen esta forma de proceder continuada? Todos eh, los gobiernos, precisamente no solo el de España, sino otros que se supone que son la creme de la creme. Pues, por ejemplo, eh, gastan un enorme dinero en drones, en armas, eh, en, con empresas de la economía militar eh, industrial, y ese dinero que se va a determinados países, a algunos del Sahel o a Ucrania pues eh, luego vuelve a través eh, de diferentes eh, subterfugios económicos y con interpuestos de A, B, C, D para desviarlo, han usado hasta criptomonedas y demás, y van a donantes y a fuentes de financiación de partidos, de partidos políticos. Y esto, por ejemplo, el Partido Demócrata de Estados Unidos lo tiene muy, muy, muy bien desarrollado. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí, que puede estar también pasando con el Partido Socialista eh, Obrero Español, entonces eh, eh, mandan, mandan dinero público a una, con una serie de contratos a unas, eh, a unas determinadas empresas algunas por ejemplo del entramado, eh, del entramado militar con esta cuestión eh, eh, de los drones nos dicen que es por nuestra seguridad, nuestra seguridad es la que está aquí en nuestras calles absolutamente destruida, eh, no en lugares lejanos y pues nos ocurre esto pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, eh, está claro de que el caso Tito Berni cada día va cogiendo una dimensión más, más grande. La Guardia Civil ya investiga directamente la conexión de la trama de Tito Berni con los contratos adicionales de la Fundación de Iberoamericana, más conocida como la Fundación Sánchez. E incluso ya han salido noticias de que era la Fundación Sánchez la que le ponía los contratos eh, por prácticamente... Se las ponían como a Felipe II para que para que los cogieran. ¿En qué momento de la investigación estamos? Pues ahora mismo justo acaba de salir una noticia de última hora en la que se dice que la Fiscalía Anticorrupción... Eh, quiere, opta por desvincular al Partido Socialista de la trama de, de corrupción, es decir, cuando en otros casos de corrupción se ha investigado a un miembro del Partido Popular o de cualquier otro partido se ha vinculado al partido. En esa ocasión cuando incluso habiendo diputados del Partido Socialista, diputados de, del Congreso implicados en la trama, decide la Fiscalía Anticorrupción querer, querer desvincular al, al Partido Socialista. Pero como bien decía Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Eh, pues eso, luego con respecto a la Guardia Civil eh, la parte que investiga eh, sobre todo la Guardia Civil es la parte que afecta al, al coronel jubilado ¿no? Al, al que está en la, en la prisión de, de extremera, porque la investigación la inició eh, y, y la lleva actualmente la, la Policía Nacional y a mí lo que me dicen eh, fuentes de la investigación es que eh, la parte que se quiere que, que, que tiene que investigar Europa, que tiene que investigar con Zabadell, justo por tener eh, fondos europeos, eh, a mí lo que me dicen es que quieren que se encargue eh, la Guardia Civil por un hecho muy, muy concreto, ¿no? y es que, inclusive, eh, todos esos contratos con fondos europeos en los que están implicados miembros de los, miembros de los GAR… Eh, no solamente está implicado eh, el, la, el, el, el coronel jubilado que, que, que bueno que está, que está en prisión. A mí me dicen que hay más miembros implicados y lo que quiere actualmente lo que quiere la Guardia Civil es que es que no siga señalando a más miembros, porque esto supondría una crisis ¿no? dentro de la institución, algo que Concha Sabadell, la fiscal europea, pues también apoya, quiero decir, apoya porque lo que quiere es que la investigación no siga adelante. Y por eso me dicen que eh, todo lo que corresponde a Europa, a los fondos europeos, se lo va a encargar precisamente a la Guardia Civil y no a la Policía para que eh, la causa termine activándose. La parte de los fondos europeos, que sería lo que podría dar el salto… Eh, el salto a Europa y podría eh, perjudicar al Partido Socialista. Mm, Teresa, ¿cómo es posible...? Que la Fiscalía Anticorrupción saque de la investigación al Partido Socialista. Cuando estamos en el inicio de la investigación, cuando se están sacando todos los datos, todos los indicios, todas las pruebas, y esto, es, esto es un escándalo más, que la, la Fiscalía incluso tendría que responder por esa actuación, digamos, bastante delicada que huele a pre prevaricación, ¿no? Sí, pero la fiscalía no va, no va a responder y, y hay un, un problema en España, ¿no? Y tenemos un vacío legal y es que tenemos nombrado a, un, a una fiscal europea que en este caso es Concha Navarret, muy cercana al gobierno de Sánchez, que se encarga de llevar a cabo las instrucciones. Sin embargo, eh, esto es porque en Europa quienes, es, eh, quienes instruyen las causas es precisamente los fiscales, pero como en España no está esta fiscal al ser la representante de España eh, si cometiese algún delito se castiga eh, por el Código Penal español y en el Código Penal español no tenemos eh, contemplado el delito de prevaricación para los fiscales, sino para los jueces. ¿Por qué? Porque en España quienes instruyen son los jueces y no los fiscales. Por lo tanto, hay un vacío legal en que la fiscal europea puede prevaricar y, y todo quedar en nada, porque no, no, no, no se contempla el delito de prevaricación para un fiscal. Teresa Gómez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en distrito. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Eh, ya para terminar este tema, señor Dalmau, un minuto. Bueno, es evidente que en este momento lo que están intentando es evitar las posibles imputaciones y las posibles responsabilidades que se pueden encontrar. Yo creo que, como todo, en todo caso de corrupción, no se trata nada más que ir despacio, ir con tiempo e ir tirando del hilo. ¿no? Aquí el, eh, no es nada más que la punta del iceberg y posiblemente lo que tengamos es una trama de corrupción, evidentemente, que eh, toca directamente la línea de flotación del Partido Socialista, en el cual puede hacer dimitir al ministro Marlasca, a otros ministros y, ¿por qué no?, a Sánchez. Bueno,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 Pues amigos, eh, no vamos a ir a publicidad, pero yo quiero hacer una pregunta al señor Dalmao. Eh, ¿Usted se acuerda del pasado sábado cuando salió por la noche y tomó una copa de más? Cuando llegó a su casa, durmió y se levantó y se levantó con esa resaca. ¿Qué es lo que se tomó? Bueno, evidentemente hay que tomar esta bebida y para recuperarse, para volver a... estar de todos. Sí, efectivamente, está de todos. Entonces, en este momento, yo creo que todos debemos, cuando hacemos un exceso, que de vez en cuando viene bien, ¿eh? realizar este exceso, pues comprar esta bebida. Señor Tamboleo. Usted le vendría esto de lujo, ¿eh? Claro que sí, está de eh, todos. también, pero no solo desde después de la fiesta, después de actividades deportivas intensas, pues... Eh... O incluso cuando se levanta muy cansado, esto es una auténtica bomba que te, te pone directamente a 100, ¿no? Efectivamente, lo importante es que te aporte vitaminas y que podamos eh, todos conseguir eh, mejorar nuestra calidad de vida, que falta nos hace. Pues falta se hacen amigos, para todos amigos de Distrito de Televisión, está de todos y ¿Dónde conseguimos esta de tos? En Nature House, en su tienda más cercana o en la página web www.naturehouse.es. El remedio para las resacas y sobre todo el remedio cuando usted se levante, se levante muy cansado, Estado de tos y todo a base de elementos naturales. No se lo pierdan, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque va a venir don Roberto Centeno para hablarnos de los impuestazos de Sánchez que están sangrando no solo a toda la sociedad, sino a la banca y también a las empresas. Y ojo, que las empresas empiezan a empezar en marcharse. Todo esto después de publicidad.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 para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes.